¿Por qué será? Desde el patio de luces, jase, porquería y cochambre Firmes credenciales y trompetas en el sampler Tan distante y tan próximo al rencor Reo de un sistema corrompido Soy un soñador sin motivos el dinero y sus entresijos es lo que convierte a un tipo honrado en un mendigo. Los lunes al sol y las vacas placas. salir del paso empeñando la cubertería de plata. Cartas del banco, el fisco, listos empresarios, pagar el alquiler, sacrificando aniversarios con un salario mínimo y deudas por doquier. Quien no pierde los estribos preguntándose por qué. Si no tienes liquidez eres un paria y la cuesta de enero más que nunca sabe amarga. Te embargan la cuenta o bien se quedan con tu alma. Y íntimas conversaciones con el barman, sin dignidad alguna, sin pagas ni vacaciones. Harto de escuchar que no quedan más cojones, políticos ladrones que mienten más que hablan y por qué será que el pueblo no comprende nada en la incertidumbre, como de costumbre. Por qué será, por qué será, por qué será, por qué será, ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Qué estamos tan jodidos, ¿Por qué será? vamos a la calle, coño. Dámosle fuego al país por los cuatro costados. Paix no, igual del patio de luces, jase, porquería y cochambre, firmes credenciales y trompetas en el sampler, dedicado a toda esa peña que reclama un curro digno y sobrevive como puede en este puto circo, es la vanidad del hombre que lo tiene todo y todo le parece poco, otros se comen los mocos, toda riqueza se basa en el robo, la vida es un fraude que se reduce a un sufrimiento en balde y probar fortuna como Walter White, aunque la plebe de a pie prefiere seguir en stand-by sometidos por gobernantes y Hipócritas. Tu calidad de vida, la dictamina, tu nómina Una familia sin hogar es otro caso más Y la subida del IVA, una medida necesaria ¿Y que será lo próximo? ¿Pagar por pisar la acera? Gastos y más gastos para la clase obrera Y dime, ¿cuándo ha mirado por mí este país de mierda? ¿Cómo pueden pretender que me importe su bandera? Absurdo patriotismo que inventa fronteras Yo no soy español, soy el hijo de la EMI, la pollera Y tengo para darte mis letras y mi voz Arriba, Sánchez, Gordillo el martillo y la hoz Y en paz descanse la justicia Aquí todo vale Al parecer si tienes billetes eres intocable Si no eres nadie eres manipulable imprescindible Y lo peor es que te hacen creer que eres libre Pero no te engañes Yo ya lo tengo asumido Cualquier día de estos puede llegar mi despido Con un futuro turbio y bebiendo para olvidar ¿Por qué será que me siento fatal? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? María Chamber 2012. Oye, oye, oye, oye, ¿cómo ¿Por qué será? ¿Por qué será?